Tutorial para quinto y sexto año de lengua y sociales, señor Vero. Eh, voy a entrar como una alumna, referente de informática 47. Entro al curso, lo tengo, generalmente va a estar en el área personal, entran al curso. Tienen que, bueno, generalmente les manda a hacer este tour, yo lo voy a terminar acá. Tienen que leer muy bien lo que tienen eh, escrito. Acá tienen un menú que dice todo las, lo que tenemos en el, en el aula. Acá es bienvenido, hay una sola cosa, una sola clase. Bueno, lengua y sociales, seño, vero, quinto y sexto. Acá también tienen un menú. Y acá también tienen las secciones del curso, pero son pocas. Entonces, son dos nada más. Bueno, en esta parte avisos bienvenidos a las horas de lengua y sociales en este curso trabajaremos en las áreas de lengua y ciencias sociales alumnos de quinto y sexto estarán en dos grupos distintos acá les faltó una s y solo visualizarán las propuestas según el grado que estén cursando por ahora nos vamos a organizar con trabajos semanales tienen un foro para quinto y un foro para sexto solamente van a poder entrar en el foro en el que estén eh, matriculados en este caso yo no voy a poder entrar a ninguno de los dos porque no estoy matriculada como alumna de quinto o de sexto van a tener quinto grado y está restringido para alumnos de quinto y sexto restringidos para alumnos de sexto lo importante es que lean bien porque acá les dice lo que tienen que hacer en el foro para empezar les voy a dar la bienvenida pidiéndoles que cada uno participe en el foro de presentación Contando cómo se llaman, si están trabajando con un celular o una PC, si tienen algún libro o alguna historia preferida. Por último, los invito a contar un chiste para que los compañeros que nos lean puedan reírse un ratito. Quinto tiene que hacer clic acá para escribir y sexto tiene que hacer clic acá para escribir. Este tutorial se va a dividir en dos partes. En la primera entro como alumna, pero no puedo hacer nada porque no estoy matriculada en ningún grado. Pero sí puedo leer Acá puedo leer porque soy de quinto o de sexto Y puedo leer, esto es para sexto Prácticas del lenguaje Acá yo esto lo voy a achicar Así tengo más lugar en la pantalla ¿Sí? Lean primero o Esa es la primera tarea, leer en este, eh, Trabajando virtualmente se tienen que acostumbrar a que hay que leer Leer con atención todas las consignas Lean bien toda la bienvenida Para saber qué tienen que hacer cuando se presentan Hasta acá el primer tu tutorial, número 2 Área personal Tengo mala internet, pero bueno Curso, lengua y sexto Ahora voy a entrar como una alumna de quinto Soy alumna de quinto, por lo tanto Todo lo que esté en sexto va a estar restringido para mí como verán, acá hay dos títulos, uno azul y otro gris. La otra vez, en el tutorial 1, eran los dos grises porque yo no podía entrar a ninguno. Ahora estoy matriculada como alumna de quinto. Solamente puedo entrar a donde dice nos presentamos quinto A. Si fuera alumna de sexto, solamente podría entrar acá, a sexto. Nos presentamos quinto A, voy a ingresar. Lo mismo si estuviera en sexto. Por eso es la misma explicación para los dos. Se presenta la señora Vero. Hola chicos, empiezo so, yo, soy la señora Vero. Tienen que hacer clic donde dice Responder. Y ven que acá dice Responder. Para contestar y participar de este foro, lo único que tienen que hacer es clic donde dice Responder. Dos de sus compañeros ya lo hicieron. Tres de sus compañeros lo hicieron. Clic en Responder. Y ahí... Hola, Seño, Soy... Quedó mi respuesta última. Ahora voy a volver a la tarea. Voy a volver para ver qué tarea tengo. Entonces voy acá arriba. Miren, acá tengo. Podría ir por acá otra vez. Volver a nos presentamos otra vez. Volver a bienvenidos. Puedo ir por acá arriba. Esto lo voy a achicar otra vez. Puedo ir por acá arriba. Yo ya me presenté, así que vuelvo a la tarea. Bienvenido a las horas de lengua y social. Ahora tengo. La bienvenida que ya completé y tengo para poder mirar la tarea de quinto. Voy a tratar de leer la tarea de quinto, leer con mucha atención y van a ir, si están en el, en el teléfono lo pueden agregar, agrandar con los dedos. Si están en el, la computadora lo van a ir acá a los tres puntitos y van a agrandar el zoom y listo. Yo lo voy a agrandar porque la verdad que no, no veo. Leer con mucha atención sustantivos. ¿Qué son los sustantivos? Nombran cosas que tienen un solo género. El número. Ahí tiene singular, masculino, femenino. Singular o plural, femenino y masculino. Femenino, singular, femenino, plural. Masculino, singular, masculino, plural. ¿Sí? Y lo mismo si estuviera en sexto. Esto es solo para sexto. Lo agrandan y listo. Lo voy a achicar para que lo podamos ver. Completo porque no es el objetivo de este tutorial. La lectura ni la enseñanza del contenido. Solamente mostrarme las herramientas. Tarea 1, sustantivo, género y número. Yo solamente puedo hacer esta tarea. Si estuviera en sexto, bueno, tienen la tarea de sexto que no la puedo ver porque no es para mí, no es para la alumna de quinto. Tarea. Cuando abro en la tarea. Voy a encontrarme con que hay un video explicativo y las consignas. Buscar adentro de un texto que está así con un enlace. Fíjense que cada vez que tengo un título azul con un enlace, si yo hago, me apoyo con el cursor, se convierte en una manito. Y si no, de todas maneras, si yo me apoyo y hago clic en el título azul, en el teléfono pasa lo mismo, van a otro enlace. Me va a llevar al texto, en este caso. El texto no es un texto para, ni para copiar, ni para leerlo todo. Es un texto que, si quieren leerlo por placer, lo pueden hacer. Tiene, es un libro, un librito, nada más que está en PDF. Tiene el prólogo, no lo voy a leer. Al son de las palabras. Y fíjense que tiene unas poesías a cantar. Mi, está tardando mi cargador Puedo sacar de acá 10 sustantivos En este caso, por ejemplo, en este texto están pintados Hay un balde, balde, palo, gancho ¿sí? Acá también, canciones Bueno, en vez de recortar palabras de una revista Lo que van a hacer ustedes, quinto, es le, fijarse si en este texto hay 10 sustantivos, elegirlos y después los van a copiar en su carpeta Salgo de acá, como Con la flechita para atrás Listo Al, Bueno, con este tutorial termino Cuando llegan a la tarea ¿ves? Leen, y ahí dice tarea, hacen clic en la tarea Van a encontrar un video, un texto de donde sacar 10 sustantivos, copiarlos en la carpeta Hacer todo lo que dicen las consignas Y después abajo se encuentran con que dice estado de la entrega Si yo no entregué la tarea, que la consigna dice finalmente saca una foto de tu trabajo Y subilo en la, en la sección de tareas para ser calificado Estado de la entrega, no entregado, sin calificar La fecha del final es el 28 Acá puedo hacer un comentario creo que fue muy difícil O me costó los sustantivos No me doy cuenta cuáles son los sustantivos abstractos Bueno, no sé Si no, guardar comentarios Si no, nada Agregar entrega Acá es donde voy a subir la tarea Agregar entrega Me llevo otra vez la consigna Y acá En esta hojita que está doblada ¿La ven bien? En esta hojita voy a Subir el archivo que tengo para subir Máximo tres archivos, dice en esta tarea Pero bueno, eh, después podemos cambiarlo Yo les puse un máximo de tres archivos, no me imaginé que les iba a llevar mucho lugar Bueno, subir un archivo Seleccionar archivo Y acá voy a agarrar las fotos que estén o en mi computadora Si la saqué con la computadora o si las saqué con el teléfono, las tengo que poner en la compu igual, por WhatsApp web lo puedo hacer. Y voy a, una vez que las tengo a las fotos, las voy a insertar. Las voy a... voy a adjuntar el archivo. Hago clic en la foto, abrir. Y acá tiene que decirme el nombre de la foto. Acá voy a escribir, tarea o foto 1. Subir el archivo. El archivo... Va a tardar un poquito, pero se va a subir y lo voy a poder ver acá. ¿Ven? Si yo ya subí todos los archivos, voy a guardar cambios. Me tengo que fijar bien, porque así yo edite después la tarea, ya va a quedar como una tarea entregada. Guardar cambios. Y ahora, finalmente, si quieren les hago un un tutorial para ver cómo descargar de whatsapp web y acá otra vez me muestra la consigna y mi tarea está enviada para calificar y acá está la foto que mandé puedo editar la entrega o borrar la entrega la señora las va a ver y las va a corregir bueno ahora creo que hasta acá estamos si necesitan un tutorial para ver cómo ponemos podemos poner las fotos en la compu desde el teléfono me avisan.